Si hay algo que para los argentinos es muy importante o una arista que simboliza mucho es la guerra de Malvinas, el conflicto de Malvinas allí por 1982. Te vengo a presentar una historia que va busca por lo menos cerrar esa grieta que deja la guerra, todas esas situaciones conflictivas, para dejar un poco de un halo de, de amor, de hermandad entre, por qué no, argentinos e ingleses en este caso. Vamos a compartir esta historia. Tenemos algunas imágenes para ir mostrando, porque ¿qué sucedió? Ahí estamos viendo un inglés, obviamente llamado Mark Thomas, se encontraba en la guerra junto a un argentino, Daniel Sirtori, uh -huh. que de, él era de eh, Chajarí, de Entre Ríos, de la provincia de sí. Entre Ríos. ¿Qué sucedió? En medio del conflicto, obviamente alcanzaron a conocerse. El entrerriano muere, Daniel Sirtori muere, y el inglés... Sí, Mark Thomas se queda con el casco, que es Ajá. lo que veíamos ahí en imágenes. Él encuentra el casco y decide, y decide guardarlo con la intención de en algún momento poder entregárselo a la familia. Ajá. Buscando como un símbolo de paz, un símbolo de unión, ahí justamente vemos wow. decir Tori la imagen del casco. Él había ten, tenía solamente otro conocido, podríamos decir, porque en ese contexto es muy difícil establecer un vínculo. Claro. Otro argentino que vive en la provincia de Santa Fe, otro veterano de guerra. Uh -huh. Él vuelve a Inglaterra, vuelve a su país natal, transcurren los años y decide ponerse en comunicación con este conocido. Lo encuentra a través de las redes sociales sí. de Santa Fe. Ajá. Y le dice, mira, necesito encontrar a la familia de Daniel Sirtori, de este sí. argentino para poder devolverle el casco. Ajá. Quiero que sea como una suerte de, de símbolo de paz. Pero para mí es muy difícil desde Inglaterra sin tener mayor dato que su apellido. Y claro. No pudimos establecer otro tipo de, de vínculo. Obviamente uh -huh. no había redes sociales ni nada de lo que hoy conocemos. no Y aparte en ese contexto de guerra no puedes ni siquiera intercambiar una dirección, un, diálogo, un teléfono, nada... Porque no tenés cómo. ¿Qué sucedió? Sí. Este hombre, el soldado Santa Fe, sí me dijo, no te preocupes, yo ten sí tengo contacto con todos los veteranos del país. Claro. Voy a establecer una suerte de red para poder ponerte en contacto. Paralelamente, él lo publica en redes sociales, sí. esta foto, buscando llegar a través de la masividad de las redes sociales a ver si algún argentino lograba coincidir con el apellido o claro. llegase la foto. ¿Qué sucede? Logra dar con Sol la hija de Daniel Sirtori, que es quien vemos ahí en pantalla. Y le llega la foto a su celular. Wow. Ella obviamente se emociona muchísimo porque recordaba, obviamente identifica el casco, la, su apellido, y estaba escrito por puño y letra de su papá, mm. ese nombre en la franja Moran, eh, naranja que tenía el casco. Uh -huh. Cuando logran establecer contacto con Sol, con la hija de eh, Daniel, él decide viajar a la Argentina hace unos días. Uh -huh. Mark se traslada a la República Argentina, se realizó una suerte de ceremonia en el cementerio donde está enterrado. Daniel Sirtori, ahí lo vemos justo en imágenes. Y esta es la foto de ellos dos, de Sol y de Mark. En inglés. Sol debe haber sido una. Muy una bebé, chiquita, una creo bebé. que tiene 43 años ahora. Era muy chiquita, claro, era muy pequeña. Se ve muy jovencita. Se ve muy ella. joven. Ahí vemos sí. el encuentro donde, por suerte, Mark, luego de 40 años, logra dar con la hija de Daniel wow. Sirtori y entregarle el casco, el casco como símbolo de paz, de unión y poder dejar de lado. Esa grieta tan dolorosa, sobre todo para los argentinos, que representa la guerra de Malvinas. y decir, puede haber un poco de amor y de amistad más allá de este conflicto de la guerra. Y como ese símbolo de unión, quiso hacerlo a través de esta ceremonia, donde se realizó una pequeña y breve reunión con algunos excombatientes, donde lo pudieron conocer, el brindar un discurso, y a través de este casco simbolizar esta suerte de unión o paz entre las dos familias luego de 40 años. Bueno, muy eh, emocionante para la Super familia muy, un momento muy, no sé si se dice así pero movilizador sí, claro. este, después de tantos años que te hagan llegar eh, el casco de, de tu papá que fue uno de los tantos héroes que tuvimos allí en Malvinas Impresionante la Impresionante, verdad. Impresionante, muy, muy emotivo y que él haya logrado conservar el casco y tenga la intención luego de 40 años de buscar la familia y lograr dar. Dice eso, él comentaba que era uno de los pocos recuerdos visuales que tenía de su papá, era el casco. Ah, mira. Con algo que lo representaba muy bien. Entonces también wow. ella lo toma como una suerte de señal de que su papá la acompañe uh -huh. y sigue con ella. Y wow. qué suerte que existen las redes sociales, ¿no? Para Por suerte. poder conectar gente en todo el mundo. Así que quería compartir esta historia tan bonita que representa esta unión, esta paz. Me encantó.